Aza es un barrio dinámico, diverso, muy vivo, mestizo, activo y que sabe entrelazarse colectivamente ante los problemas que van surgiendo. Es por eso que es interesante hablar con la gente, hablar con la gente sobre su vida cotidiana, qué relaciones tiene tanto con la gente del barrio como con otra gente o también con el entorno y qué saberes quiere compartir con nosotras. ¿Cómo lo vamos a hacer? Reuniéndonos con la gente que quiera participar y compartir sus conocimientos. Para ello, se harán entrevistas individuales y grupales, en las que cada cual podrá contar lo que vea más conveniente de la forma que prefiera, sin guiones. Siendo esa la primera fase, en la segunda fase se extraerán los temas de interés y se realizarán talleres para debatirlos. Finalmente, con la información que se construya colectivamente, se generarán materiales tanto para el barrio como para las escuelas. ¿Cómo contactar con nosotros? Andaremos por el barrio y también os facilitamos en este vídeo el contacto. ¿Y todo esto para qué? Pues queremos reivindicar que la gente tiene su voz, tiene muchos saberes y que las formas de vida cotidianas nos ayudan también a construir nuevas formas de encontrarnos y de dinamizar nuestras relaciones. Eh, al fin y al cabo eh, la propia vida de la gente es conocimiento y es también formas de dinamizar y nos gustaría trabajar sobre todo eh, para dar voz y para eh, saber cosas nuevas y compartir esas cosas nuevas y seguir construyendo.